Un saludo especial a toda nuestra comunidad universitaria. Es claro para todos que esta emergencia sanitaria que hemos enfrentado en los últimos meses, generada por este nuevo coronavirus, ha puesto de presente las grandes desigualdades sociales, las dificultades que tienen amplios sectores de nuestra población para mantener el mínimo vital, la fragilidad del sistema sanitario, las dificultades para el acceso a internet, a conectividad. Pero también ha puesto de presente un valor fundamental de nuestras universidades públicas, la solidaridad. Como esa expresión de compartir, de unirnos y buscar entre todos seguir adelante con una universidad funcionando y deliberante. Como universidad hemos emprendido más de 10 acciones integrales para poder atender la emergencia sanitaria. Entre ellas destacamos los 2.100 bonos alimenticios que se entregarán entre esta y la próxima semana a nuestros estudiantes. La entrega de las 300 tablets. Las campañas de solidaridad, el cariño verdadero. La campaña de solidaridad orientada hacia nuestros niños y niñas de la escuela maternal. Y hoy, el Consejo Superior ha tomado una decisión muy importante que se suma a este conjunto de acciones basadas en la solidaridad, en la defensa de la universidad pública. El Consejo Superior, el día de hoy, ha tomado la decisión de aprobar de manera extraordinaria, y por una vez, el apoyo con el pago de pensiones de los niños y niñas de la escuela maternal por cuatro meses, cuyos padres son estudiantes de pregrado de nuestra universidad. Así, los estudiantes tendrán un alivio frente a la situación que, de crisis que estamos enfrentando y no se hará el cobro de las pensiones por estos, esos cuatro meses. Un agradecimiento especial al Consejo Superior, a la viceministra que lo preside de básica primaria, con quien hemos logrado encontrar la fuente para poder eh, solventar financiadamente este tema. Se trata de recursos del plan de fortalecimiento institucional que llegará en el 2020 y que dentro de la línea de bienestar universitario y entre los criterios de que podemos canalizar estos recursos para atender la emergencia y el buen funcionamiento de la universidad, podremos allí solventar este gasto, este recurso para eh, sustentar el no cobro de estas pensiones en estos cuatro meses. Un abrazo especial a toda la comunidad universitaria y que continuemos. Unidos con nuestra universidad, funcionando y siendo solidarios en este tiempo de pandemia.